Ahí empezamos. Te con a poner por el lado. Así que... Vamos a besar. Parkour. Bueno, ya conseguimos la Raigul Vamos allá Están Shelter Killer y Grammo Ahí está el mare Es un año o un mes este es se nota que es él no son muy parecidos mira quién vino acá venga no es vos hola mamá de este en youtube ¿Es le saludos Ay, mira, mira. ¿Qué No, acá. Ah, no sé No Llevas más de seis años conociendo. Dale, ¡Mátalo! No sé sí, nada. No. A él, a él yo pensaba que era Momo, pero no es Momo. Muy... Es grande Momo es más largo. No, y le dijo a mi papá, opciones, si te o qué borras. Si o si qué. es empezó es?